Radiante, deslumbrante, derramarse en la vida, con una pizca de poesía. Saltar al vacío, ir hacia lo desconocido, aventurarse en el misterio. A veces sin preparativos, olvidando la maleta, igual que un escape, como si fuera una fuga para la resolución, la huida que se convierte en solución. Viajando asombrados, conmovidos por la oportunidad de experimentar un evento más, otro incidente, nuevas circunstancias, eventualidades sin más. Ni las rocas ni las piedras pueden reprimir el avance de la energía, Imprevistos, sorpresas, accidentes, casualidades y quizás el extravío Se ha perdido, ha desaparecido Pero la búsqueda de la salida constituye la evolución Contribuye a la comprensión de que La única meta es la muerte Únicamente la intuición, la convicción con la confianza envuelta en poesía. Viaje corto trayecto, largo desplazamiento, lento traslado rápido, migración pequeña, movimiento grande, Recorriendo itinerario El camino de la exploración La travesía de la expedición La marcha para la averiguación El resultado está garantizado Pero ¿qué importa? Solo cuenta el viaje El valor lo tiene el viaje El placer está durante el viaje, en la autopista de la vida, por el placer de existir con vida, vida plena y con significación, vida plena y con significación. Para salir a la luz del día, para permanecer en la noche que brilla, la estrella persevera, la vida es continuidad. Ser, estar, momento a momento, ser, estar, momento a momento. Penalidades, contrariedades, adversidades No son más que trivialidades, nunca calamidades fatales Apertura, aceptación, abrazar la nueva visión el reto de existir, el desafío del buen vivir El duelo con uno mismo que ni se niega, ni se evita Se enfrenta Entonces se emprende el poderoso acontecer Viaje corto trayecto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 Retumban, re tumban, en la calle, la vía, la carretera, la calzada también en la plaza pública trampas, riesgos, engaños estafas, fraudes, peligros conflictos estremecedores ¡Inquietante! ¡Qué emocionante! El único tesoro es nuestra alma Nadie nos la puede arrebatar Aquello que nos pueden robar es algo que no vale la pena guardar Todo pasa, nada permanece Continúa una y otra vez Sigue andando Andando Avanzando Cruzando Líneas rojas, parcelas privadas, fronteras prohibidas, rincones reservados, reservados. Continúa viajando, viajando, viajando. Pista, la autopista de la vida, por el placer de existir con vida, vida pena y con significación. Vida con significación